Bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es una introducción en la que es obligado el, el trámite del concepto. ¿no? Etimológicamente, reflexión viene del latín reflexio, reflexionis, palabra compuesta por el prefijo re, que significa de nuevo, hacia atrás, y flex del verbo flectere, que significa doblar, cruzar, curvar, dar vueltas y el sufijo -ión que indica acción y efecto, reflexión, razonamiento o meditación es la actividad mental, racional e intelectual por excelencia de naturaleza fundamentalmente o de fines principalmente cognitivos es decir, de adquisición de conocimientos que a través de la introspección, a través de la eh, interiorización o la mirada hacia adentro nos permite pensar profunda y detenidamente sobre algún aspecto o asunto o circunstancia de nuestra vida con la finalidad de analizar, interpretar o aclarar ideas sobre nuestros planes de vida que nos conducen a una serie de conclusiones o nos ayudan a tomar decisiones apropiadas, evitando los comportamientos impulsivos o inapropiados tras ser analizados también por la persona a través de la reflexión. Se trata de una actividad, esta de la reflexión, genuina y exclusivamente humana, es decir, la reflexión es patrimonio exclusivo del ser humano, es el objeto de estudio de la teoría del conocimiento. También puede aludirse con este término a la expresión material, es decir, por ejemplo, una carta, un ensayo, una nota de prensa, un artículo, todos ellos pueden ser, por decirlo así, también reflexiones. Una reflexión sobre el propio comportamiento nos podrá permitir entender la importancia de sobreponerse y controlar nuestra impulsividad para llegar a la conclusión de que no merece la pena. Ceder ante los impulsos por obtener un capricho o un placer instantáneo que llene después nuestra vida de amarguras. Una reflexión personal surge de la necesidad de comprender lo que nos rodea, de mejorar una situación determinada, de modificar un comportamiento cómodo pero dañino o encontrar la motivación necesaria para realizar un plan o proyecto de vida. De cambio de vida. Por ejemplo, entender que mentir a la familia o burlar su vigilancia para obtener un placer o eludir una responsabilidad frente a una conducta adictiva no tiene cuenta ni conduce a nada bueno. O comprender que la suya no es una conducta normal, un simple hábito que pueda gobernar por sí mismo, sino que debe pedir ayuda al exterior, ayuda exterior. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las clases de reflexión. ¿Qué clases de reflexión podemos distinguir? Bueno, esta es una, digamos, especulación de carácter personal que yo he hecho para clasificar de alguna manera la reflexión y aplicarle inmediatamente de la, de la clasificación, digamos que aplicaciones prácticas. ¿no? Bien, pues distinguimos varias clases de reflexión según el criterio de clasificación, y vamos a seguir dos criterios de clasificación. Uno, el primero, según el tiempo de referencia. La introspección puede ser, en primer lugar, sobre el pasado. A esta reflexión sobre el pasado se le llama retrospección, que nos permite analizar si nuestras conductas se han atenido a nuestros principios éticos, ideales y objetivos marcados. Esta clase de reflexión nos impulsa a pensar sobre lo que se ha hecho o dicho anteriormente y si dicha acción generó un impacto o balance positivo o negativo en la propia vida o en la vida de los demás. Como resultado podemos experimentar conformidad y satisfacción o disconformidad, pesar y arrepentimiento, haciendo posible obtener un aprendizaje de autoenmienda o autocorrección. Esta sería la reflexión tal vez más honesta, la, la reflexión que se hace sobre el pasado en relación a las cosas cometidas, ¿no? a las fechorías cometidas, muy importante en el caso del adicto, que se pueda hacer reflexión retrospectiva, es decir, hacia el pasado. En segundo lugar, tenemos la reflexión sobre el, el presente, la contemplación. Como estrategia de evaluación personal para comprobar la adecuación y coherencia de nuestra conducta en relación con los planes y objetivos propuestos. Naturalmente, siempre debemos detenernos y tomarnos un tiempo para pensar sobre aquello que estamos haciendo, cuestionándonos si se corresponde con nuestros planes y con la dignidad exigible, no solamente con los planes y los principios éticos, sino con la dignidad exigible si hay algo que no nos gusta y si podemos hacer algo diferente que pueda mejorar nuestro estado de bienestar. Finalmente, la, la reflexión puede hacerse sobre el futuro, lo que se llama prospección, para analizar, calcular, prever y prevenir las consecuencias de nuestros comportamientos actuales o presentes. Ello nos permite establecer un código ético de conducta o una guía que nos aparte de las conductas de placer, que nos que aparte de conductas de placer, que nos aparten del deber, porque está demostrado que no hay placer instantáneo, por intenso que sea, que merezca toda una vida futura de amarguras. Bien, este era el primer criterio de clasificación de la reflexión, pero es que hay otro criterio que me interesa mucho. También exponer, ¿no? Y es el criterio de la dirección. Según esta, según la dirección a la que opte la reflexión, podemos distinguir dos clases de reflexión. Primero, la dirigida a analizarse a uno a sí mismo, la autocrítica, que nos conduce a la autocrítica, que es la que mejores resultados suele dar en la práctica porque nos permite mejorar nuestros rendimientos morales o interpersonales ¿no? y luego está la mm, reflexión dirigida um, la reflexión dirigida a los demás es decir a las personas de nuestro entorno la alternativa eh, de la um, autocrítica es la altercrítica o heterocrítica es decir la crítica hacia los demás, como estábamos diciendo. La altercrítica o la heterocrítica. Bien, esta reflexión que se centra más en los demás, a los que en la medida posible les endosa la culpa o la responsabilidad de sus propios errores o torpezas, en virtud de un mecanismo de sobrecompensación, autodefensiva, que es el victimismo, que es inútil en cuanto a, a su potencialidad de mejora del propio comportamiento y rendimientos, por cuanto les hace a los demás responsables de lo que uno está haciendo mal. Reflexión o meditación es un proceso de introspección, en definitiva. Es una capacidad psicológica del ser humano que se adopta o presenta como un proceso natural del pensamiento, cuya consecuencia es normalmente el conocimiento. Vamos a hablar un poco de las equivalencias o sinonimias. ¿no? La reflexión admite como términos equivalentes los siguientes. Razonamiento, meditación, cavilación, deliberación, ponderación, cogitación. Tanteo, introspección, actividad mental, racional e intelectual, y se vale de operaciones tales como el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Es, en resumen, la reflexión, el antídoto de la impulsividad. Bien, y como antónimos, es decir, como. En términos contrarios a la, a la reflexión, tenemos la impulsividad, la precipitación, la irreflexión, la imprevisión, la reacción automática atolondrada, al tuntún, etcétera, etcétera. ¿no? Bien. ¿Qué factores influyen en la reflexión? Bueno, pues los factores que influyen, que pueden influir sobre la reflexión, podemos decir que son. En primer lugar, positivos o estimulantes de la reflexión, los propios, bien, por ejemplo, lo de origen genético, como la inteligencia, o bien adquiridos como el carácter, el grado de madurez o las habilidades sociales, la comunicación, la asertividad, la autoestima, el autocontrol, la autoorganización y la capacidad de afrontamiento. Cuando son externos estos factores estimulantes, podemos estar refiriéndonos a los familiares, como, por ejemplo... Contar con unos padres competentes y reflexivos, grado de cohesión de la familia, soporte y apoyo familiar, como los sociales también, que es ni más ni menos que el entorno de trabajo, amigos y, cómo no, decirlo también, la asociación. Cuando los factores son negativos, es decir, inhibidores de la reflexión que fomentan, por el contrario, la Impulsividad, tenemos los propios, carencias psicológicas, enfermedades crónicas, adicciones, fijaos bien, las adicciones inhiben la eh, reflexión y finalmente cuando son externos pues pueden ser o bien familiares, como ocurre por ejemplo en la desestructuración familiar, en la tutela del niño con otros familiares o sociales, la pobreza, el paro o el chabolismo. Bien, pero aquí lo que de verdad, de verdad interesa es la aplicación de la reflexión al ámbito de las adicciones y la rehabilitación. Desde luego, en la adicción, la reflexión brilla, estaréis de acuerdo todos conmigo, por su ausencia a favor de la impulsividad o comportamiento automático e irreflexivo, porque su filosofía es contraria a la de la reflexión, ya que el adicto es alérgico al sufrimiento, a la frustración al dolor, al estrés, a la espera y al esfuerzo, por lo cual opta siempre por el camino más fácil, aunque sea el más dañino para sí mismo y para los demás. El atajo o el ascensor frente al camino recto o la escalera para alcanzar un objetivo. El adicto elige el camino más corto, el camino del atajo o bien recurre al ascensor. ¿eh? Tiene alergia al camino recto y a la escalera. En la rehabilitación se produce el florecimiento automático de la reflexión y especialmente de la buena o autocrítica, redimiéndose a sí mismo la persona de los autoengaños que han sembrado su etapa de la adicción, así como a sus seres queridos y allegados a los que durante la adicción ha culpado de todo lo que ha podido, que es naturalmente la posición que preconizan el victimismo y las paranoias. La reflexión es en la rehabilitación su principal bastión en la evaluación autocrítica de su comportamiento y rendimientos por parte del adicto, así como el afrontamiento racional de las dificultades y contrariedades propias de su proceso en marcha. Entre estas contrariedades, la más, las más comunes son el, el sostener la abstinencia por encima de todo, hacer de la abstinencia su principal virtud y objetivo, adoptar como retos las contingencias del duelo, las adversidades personales, familiares y laborales y el afrontamiento del ansia de retorno al consumo o nostalgia del refugio en el objeto de su adicción. También controlar y evitar los impulsos negativos y no solo los de jugar o consumir. Y en cuarto lugar, en caso de recaída, no hundirse en la miseria y levantarse con presteza y eficacia. Lo importante, por lo tanto, no es no caer, sino saber levantarse con firmeza y fortaleza. Por ello, debe fomentarse la reflexión como principal herramienta de la rehabilitación que antes o después mostrará sus ubérrimos frutos, sus muy positivos frutos, entre los que se cuenta el mantenimiento de la abstinencia y el control de la impulsividad con el lema de pensar antes de actuar.